Eh, vamos a ver vamos a ver eh, eh, lo que está pasando en Italia, señores. Asciende ay, a 10 ay, los muertos y 322 los contagiados. Ay, vamos a ver ay, en Italia. vamos a ver la entrevista con Víctor Inver, representante del grupo Carnavalesco, a propósito de la denuncia que hicimos el lunes. Eh, él vendrá a hablarnos sobre eso. Y vamos a ver cuál es la expectativa en torno al discurso de rendición de cuentas del primer mandatario de la República. Sobre eso hay que decir que eh, mañana... Mañana, o sea, no, no hay ni siquiera necesidad de abundar demasiado. Porque mañana tenemos una programación muy especial, muy particular, de esas que acostumbra hacer Telenor en el Canal 10 y en sus demás eh, medios de comunicación, en toda la plataforma? Se trata de un programa en el cual un, un equipo compuesto por varios eh, eh, eh, varias personas de, locales de acá y nos visitará mañana Carolina Santana. Sí. Una magnífica periodista y comunicadora capitaleña, hija de nuestro hermano Roberto Santana Sánchez. Así es que estaremos con ella llevándole las incidencias del discurso del presidente. Tendremos también comentarios previos, comentarios posteriores al discurso, eh, trabajos en la calle. Vamos a transmitir. El discurso del presidente y también vamos a ver lo que va a pasar en la marcha. Es un día terrible. Mañana va a ser un día interesante. Usted no se puede despegar de su televisor para que pueda ver esta programación. Bueno, vamos a ver, señores. Ascienden a 10 los muertos y a 322 los contagiados en el, carna en el, co en coronavirus. el, en el carnaval, iba yo a decir, del coronavirus en Italia. Ya el coronavirus entró en Italia. Hay que, no, no se puede entrar en pánico, pero hay que tener cuidado, mucho cuidado, y exigirle a las autoridades que la tengan en las fronteras. Bueno, ¿qué les parece? Mira, Italia, que es un país europeo, circundado por eh, otros tantos países europeos, ahora ha puesto grandes restricciones a su frontera grandes restricciones a sus frontera sí. restricciones porque estaban tomando la cosa un poco sí. más suave, más a la ligera claro. y prácticamente los sorprendió por la frontera y eh, Italia, eh, Italia ha tenido <risa> eh, una bueno en Italia se desarrolló el derecho romano desarrolló toda esa toda esa normativa sí. acerca de los visitantes acerca de hecho en roma estaban dividido lo, y separado las castas. Es decir, sí. habían habían habían ciudadanos, habían esclavos ves, y los que visitaban, los que no tenían derecho, que eran los que venían, lo, lo, los, eh, los que visitaban realmente, sí. que, no ten, que no vivían allá, también estaban separados. Ya en Italia no quedan mascarillas prácticamente disponibles. Aquí hay de, que comprar? El sí. pánico que ocurrió en la población. Hay que comprar, porque mira, lo, lo, fuerte se va de a nos, lo fuerte de nosotros es, eh, no es solamente que hay que comprar, que aún viendo a nuestros vecinos en las condiciones que están, no se han tomado las medidas que deben de tomarse, bueno. preparando espacios especiales, pero con categoría, mira, y en un, cantidades. Mira, un total de 10 personas han fallecido en Italia a causa del coronavirus que ha contagiado ya a 322. En este país, casi 40 más que en el último balance, según anunciaron ayer martes las autoridades de protección civil. Los contagiados aumentaron en 39 respecto a los datos del mediodía, hasta los 322 y la mayor parte, 240, se han localizado en el foco principal del virus en Italia, la región de Lombardía Norte, al igual que los tres últimos fallecimientos. <risa> Es propio establecer que Estados Unidos, España, Puerto Rico e Italia son los cuatro destinos preferidos por los más de 1,2 millones de dominicanos que decidieron radicarse en el extranjero, según el estudio de Estado de las Migraciones que atañen a la República Dominicana hecho en el 2015. Eso es lo que está pasando en Italia. Bueno, la situación con el coronavirus eh, continúa expandiéndose. Ayer vimos una rueda de prensa en Irán, donde el viceministro de Irán, contagiado con el coronavirus, incluso ellos dieron una, una, una rueda de prensa ahí, eh, un diputado ya también eh, iraní, contagiado con el coronavirus. Vemos ahora la situación de Europa, específicamente en Italia, donde ya en, en, en Irán iban 12 muertos ayer. Hay que ver eh, cómo amanece la cifra en el día de hoy. En Italia ayer iban así, iban siete, hoy vemos que ya hoy amanece la cifra aumentada a diez de fallecidos en Italia. Y entonces, si nosotros anteriormente habíamos dicho que teníamos que tener que cerrar la frontera al continente asiático hasta que esta situación, o sea, dentro de la medida de las posibilidades, sin entrar en el radicalismo tampoco, eh, si habíamos planteado aquí de que se cerraran las fronteras, eh, los aeropuertos y los puertos a, a estos países por la por la amenaza, ahora sí tenemos un problema latente y es que hay vuelo directo desde Italia a República Dominicana. Y sabemos que no es lo mismo el control de salida que el de entrada, es decir, eh, quizás pudiera ser más fácil para una gente contagiado salir de Italia y llegar a la República Dominicana, que sabemos que es un país vulnerable, es un país que, imagínense ustedes, eh, se suspendieron unas elecciones. Eh, vamos a tener el control real de toda la gente que entra a nuestro país, que entra eh, eh, por los puertos, que entra por la frontera o que entra por los aeropuertos. No es cierto. No es cierto que tenemos verdaderamente ese control total de, de, de, de, de la cantidad de gente que entra a nuestro Mira, país. Mira, casualmente, casualmente ayer entraron, eh, creo que fueron seis chinos por la frontera. Ellos dicen que ya tenían un año viviendo en Haití Que solo vinieron a comprar algo ah, okay. Pero ellos dicen eso Y, entraron así, y entraron así No, pero igual sucede en los aeropuertos No es verdad que aquí tenemos eh, esa vigilancia Ni que tampoco tenemos ese personal eh, eh, Tan calificado Para para poder detectar cualquier situación Que se dé, tanto en los puertos Como en los aeropuertos Y entonces, eh, yo aquí voy a reiterar Lo que decía antes Si si anteriormente, fíjense que ya van 300 en, en, en Ita eh, eh, eh, más de 300 contagiados en Italia y ya 10 muertos, imagínense ustedes países desarrollados como es el caso de Europa, imagínense ustedes en la República Dominicana ya Estados ¿Eh? Unidos decretó alerta ayer y en Brasil apareció el primer caso ayer hoy tiene el eh. Ministerio de Salud de Brasil que pronunciarse en, en la población porque a la verdad que de acuerdo a cómo va el proceso va avanzando muy rápido Sí. Prácticamente en los países europeos y los países asiáticos América es que se ha mantenido un poco distante ah. Pero ya con el primer caso de Brasil Estados Unidos pero, en eh, alerta sí. pero, Y un argentino eh, también Hay eh, un argentino y un colombiano ya contagiados sí. Que estaban en el crucero eh, japonés y, y también vuelvo y digo Nosotros como país no hemos tomado la medida Estamos tomando esto a la ligereza Como acostumbramos Como, todo, como, todo. como acostumbramos Y es un asunto muy serio Fíjense Extremadamente ustedes, serio. Fulvio, miran las imágenes ahí, si las pueden colocar de nuevo donde ¿Pone? las personas que están recibiendo los aeropuertos tienen eh, ¿cómo se llama este equipo? ¿verdad? que, que los sí, protege sí. completamente yo te puedo asegurar que aquí eso no está pasando en la República Dominicana, porque si entonces si llega un afectado, una, una persona que esté infectada con, con, con, con el virus eh, ya después que está en el país, que ha tenido contacto, incluso que ha saludado gente y todo eso, ¿cómo tú tienes control ya? Eh, ¿Cómo tú sabes ya que, que ahí no hay cinco gente más contagiada, por ejemplo, por un estornudo o por lo que sea? Sí. Entonces yo considero que debemos tomar medidas restrictivas, lamentablemente, y esto parece muy cruel, pero tenemos que tomar medidas restrictivas en la entrada ahora, no solamente de los asiáticos, sino también de la parte europea del planeta. Ese tema de que hay un vuelo directo de... Italia, la República Dominicana, eh, hay que tomarlo en sí, consideración. Sí, ah, sí. Hay vuelos cháter, por ejemplo, el 68% de los vuelos que entra al país viene por Punta Cana. Sí, pero la hay, mayoría de ellos son vuelos cháter directos. Hay, hay gente, por ejemplo, yo pregunto, ¿cuántos dominicanos habría en Italia en este momento que estaban en esos cruceros, en esos tours que hacen También, eh, eh, sí. a Europa? Por También. ejemplo, que tiene que volver a su país. Sí. No sí, van sí. a quedarse en Italia. Sí, sí Recuerda que, que el, se descubrió el, coronavirus. El, cru, el crucero Diamond, que es un crucero japonés, sí. estuvo en cuarentena muchísimo tiempo y sí. salieron muchísimos afectados de ahí, inclu, de ahí. De ahí salió el argentino sí. y salió un colombiano eh, sí. infectado con, con, con el virus. Entonces, bueno, indudablemente que nosotros como nación tenemos que tomar esto más en serio, no, no ser tan ligeros y dedicar los recursos a este caso para atender a nuestra población en qué sentido en la parte preventiva que es la parte más inmediata que hay que tomar en cuenta la parte preventiva pero también prepararse para atender y preparar también a, a, a los a, al personal de salud más indicado que haya en la nación dominicana por ejemplo china hizo hospitales rapidísimo para atender estos casos. ¿Dónde están los de nosotros? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Van a ser los mismos hospitales con la misma infraestructura, no, las mismas condiciones? Imposible. ¿Eh? Entonces no tenemos que dedicar cuál de ellos va a ser dedicado a eso, dónde, cómo y empezar a tomar esto en serio. Bueno, aprovechamos para saludar a Francis Rodríguez, que se integra al panel. Buenos días. Buenos días, amado. Buenos días, Yajan. Buen Fulvio, día, día. amable televidente, agradeciéndole a Dios la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia para entender estas cosas. Francis Rodríguez. Bien, cómo no. Bueno, eh, hay una percepción muy, muy cierta, muy clara de que no se está haciendo mucho o el gobierno no está informando lo que está haciendo. Exacto. Bueno, con la claro. situación que hay en la República Dominicana ahora, la tensión con relación a, la, a las elecciones, eh, la protesta, el discurso, eso básicamente acapara la tensión. Sin embargo, bueno, la gente tiene que estar atentísima. Esperemos que el, el presidente el... Mira, mañana se refiera sí, debe referirse. a algo relativo la, al tema salud y al tema coronavirus. Porque sí. la, la, la parte se espera, ¿verdad? La parte de epidemiología de salud pública por sí recibe pocos recursos. Eh, eh, no pasan de cientos y pico de millones de pesos para el año completo de epidemiología. Y nosotros pero tenemos, en vista de una situación y nosotros de tenemos urgencia. tenemos aquí problema serio con el dengue, el problema serio con la malaria problema serio para cont eh, contrarrestar lo que es el cólera Y otra, eh, eh, la leptospirosis, por ejemplo Pero este caso, que es un caso fuera de lo común Fuera de lo normal Debe de dársele erogaciones especiales Y atenciones especiales Así es. Que es lo que no se ha visto Para darle a la población más confianza Para darle a la población también más seguridad Ayer, mi hermano que... Eh, eh, físico, matemático, un hombre de, de muchos números. Huh. Estaba dándome las proyecciones de, de este asunto, de este caso del coronavirus. Y estas proyecciones simplemente a mí me alarmaron. Así. Ah, me alarmaron. Eh, Prefiero ni siquiera comentar. ¿Hasta dónde puede... No, llegar. no pero dilo porque yo, el pueblo tiene, la, el pueblo yo, tiene que saber. Está bien. Bueno, son proyecciones. ¿Eh? Puede, dilo puede porque decir. es una proyección y el pueblo tiene derecho a saber. Derecho a la información que se, se callado eh, es de, de menor a grave sí no eh, oh, eh, sí. Eh, ya la organización mundial perdón Francis de la salud ha llamado a una alerta mundial que, que, que si se de, eh, si se decreta una pandemia mundial las proyecciones están hablando, señores, de 30 millones de muertos oye, a 200 oye. millones de muertos. Entonces, Miren, eh, eh, no es un asunto. ¿Puyeron? No es un asunto eh, simple. De 20 a 30. Miren, de, 30 a de 30 a 200. Mientras tanto se eh, remoto. Yo quisiera darle una opinión y advertir todos, sí, sí, todos. que esta situación, ha agregado a lo que ha sido el modo vivendi de los últimos 30 años de la humanidad en un trasiego constante de frontera, es decir, un tras, en, un, en una ardea global, hace mucho más difícil el control de la propagación. Aunque China tiene hoy día un control más o menos importante, pero nos damos cuenta de que hay cabos sueltos. Y el principal es el de tener una operación en una ciudad que presume se muta a raíz de una transformación en laboratorio. Y sale de un laboratorio el médico que lo advierte es, el, es uno de, los primeras, de las primeras víctimas. No así, el, porque hubo una primera víctima que fue el infectado y el que lo tramutó. Ahora... En la República Dominicana gozamos de una debilidad que hasta a veces se hace hasta jocosa en la dejadez del dominicano, en de dejar sin importancia de acuerdo al lugar que tú te encuentras. Y una de las temáticas que ha manejado el gobierno es la de no alarmar, pero mientras tanto que no nos agarren asando batata. Y nosotros debemos de pedirle a la, a la, al, al Ministerio de, de Salud que trans, transforme su política de no pánico a una política de observaciones puntuales en la que nosotros los dominicanos nos comportemos acorde, nos enseñen a, compor, a comportarnos acorde a realidades como esta, y busquemos en la historia cuando la humanidad se ha visto enfrentar virus o pandemias que ha llevado miles o millones de personas producto de esas pandemias. Con este, con, es decir, con esta situación de la facilidad de tránsito a nivel mundial, es la que nos pone a nosotros ahora lo que era bueno. Ahora nos pone un tanto en peligro y lo peor, son economías que se están eh, fracturando porque lo que se vio ayer, a, a primera día de, de la semana en Italia, en Turín, una ciudad bellísima, muy antigua, es prácticamente para llamar la atención y ponernos a nosotros todos en cuarentena de cómo infro, afrontar esta situación. La población más vulnerable a ser afectada por este virus y también a morir son los pacientes diabéticos, son las personas que tienen problemas respiratorios, neumonía, bronconomía, también aquellos que son ácidos fumadores y, y los ácidos usadores de la juca por no tener su sistema respiratorio en buenas condiciones y población envejeciente. Porque el sistema inmunológico tiende a, a disminuir. A disminuir con la edad. Entonces, eh, toda esta parte educativa es la que yo creo que ya el gobierno, el Estado, debe de estarse la dando a la población, educándolo, educándolo. Cómo, cómo protegerse, cómo prevenirse y, y también cómo alimentarse, cómo tratarse y decirle a la población. Eh, que viste conglomerado de personas, que viste aquello, que viste esto, para así poder ir eh, con esta parte educativa facilitando la cosa. Hasta así ahora es. hemos sido irresponsables con eso. Así es. Bueno, señores, es una situación que nosotros tenemos que. y que todos debemos apoyar y aportar. Claro. No estaría de más que nosotros dijéramos Todos los síntomas, la prevención sí. Y los que están más sujetos a recibir el virus sí ¿no? Que sería bueno invitar a, a, una, a, un, a, un, epidemiólogo, a un epidemiólogo Una gente que conozca bien de esto Ahí está Morissette por ejemplo sí. Podría ser una, una persona... Allá.